No, perdón, de cómo las empresas intervienen en las decisiones del Estado para que estos proyectos sean posibles, ¿no? Y uno pensaría que, por ejemplo, en estos momentos de cuarta transformación o de una nueva forma de hacer política que se da con, el, con la transición, esto no iba a suceder. Y sin embargo, se ha podido demostrar, por ejemplo, que quienes están tomando las decisiones en relación con, las, con la minería son los mismos que estaban tomando las decisiones en los anteriores gobiernos y están... Eh, dirigiendo la Secretaría de Economía o las, o las la, la parte de la Secretaría que tiene que ver con el asunto. ¿no? Quienes están decidiendo el Tren Maya pues son exactamente las mismas personas que por muchos años habían propuesto un desarrollo en la península, eh, que son los que más o menos llevaron a cabo el desarrollo turístico y ahora quieren llevar el tema del Tren Maya el tren transísmico que dicen que no es un tren que es un proyecto integral, pues también si uno revisa el proyecto es exactamente el mismo proyecto que presentaron los gobiernos del proyecto del PAN y eso no es necesariamente porque los gobiernos eh, sean siempre malos, una cosa así, sino realmente es porque las empresas se inter intervienen en los gobiernos y finalmente son los que, los que inyectan para la toma de decisiones ¿no? y entonces aunque aunque uno quisiera o pues, como pudiera proponer una forma distinta de hacer las cosas pues vamos a encontrar con que, con que la, las mismas personas son las que están tomando las decisiones ¿no? eh, estas, esta, estas decisiones o estos megaproyectos o estos proyectos normalmente violan derechos de los pueblos indígenas el, el principal pues es el derecho al territorio pero también el derecho a la consulta previa, libre e informada el derecho a la, a la libre determinación y derechos sociales como el derecho a la vida y el de es lo que pusiste más fuerte no lo no, Ajá. No, no, no, no. <ríe> ay no está caliente no, estaba en 25 ¿está en 25? bueno, yo mientras no se me vaya bueno, la, la voz no me importa <ríe> me gustaría sobre todo centrarme en en lo que me habían pedido, que era como pensar un poco cuáles han sido las estrategias jurídicas que los pueblos indígenas han usado en la defensa de su territorio ¿no? y yo eh, podría decirles en primera instancia pues, que las estrategias han sido diversas ¿no? eh, muy diversas, o sea creo que los pueblos indígenas son pioneros en relación con construcción de ciudadanía en, en utilizar casi la mayoría o, o todos los mecanismos posibles para la defensa de sus derechos ¿no? Eh, desde los judiciales que son los que vamos a ver acá como los no judiciales o extrajudiciales eh, los pueblos siempre están apelando a la legalidad y eso lo hicieron desde antes del 17 en el 17 con la reforma agraria cuando uno ve la historia también de, la, de las luchas de los pueblos indígenas va a encontrar una variante constante que es eh, el apego a la, el, el apelar a la legalidad ¿no? o sea ¿Cuáles eran las demandas? Casi siempre tenían que ver con reformas constitucionales. ¿Cuál fue la demanda principal o una de las demandas principales de los acuerdos de San Andrés y de todo el, el proceso de diálogo que se dio con el ejército zapatista y el gobierno federal? Pues era modifiquen la constitución, incluyanos en la constitución, modifiquen las leyes estatales, modifiquen las leyes que nos excluyen, queremos estar ahí. Entonces si ustedes revisan la lucha de los pueblos indígenas, siempre hay una lucha por la legalidad. Y bueno, me imagino que algunos de ustedes vienen de pueblos indígenas Y una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención de muchos pueblos en, en el país Es eso, ¿no? Si tú llegas a, un, a una comunidad, lo primero que la comunidad te va a enseñar son sus papeles miren ¿no? nosotros tenemos esta resolución presidencial Y luego tuvimos este acuerdo que firmamos con el gobierno de Cárdenas Y luego tenemos este otro que firmamos con Salinas no te van a, Lo primero que vas a encontrar en un pueblo, aparte de, de la historia, va a ser papeles ¿No? Y esos papeles normalmente son, son eh, recursos que metieron, cartas que presentaron, eh, peticiones que le hicieron al presidente, al gobernador, al presidente municipal eh, para la construcción de la legalidad. Esta legalidad de la pluriculturalidad que se está construyendo en nuestro país es en mucho gracias a la lucha de los pueblos indígenas que construyen ciudadanía a partir de eso. ¿no? Bueno, ¿cuáles han sido algunas de las de las estrategias o de los mecanismos judiciales aquí estamos hablando cuando se apela al, a la jurisdicción del Estado ¿no? pues uno ha sido el, el, el juicio de amparo ¿no? tenemos por ejemplo el caso del pueblo Wirrarica que hizo una, un recurso en contra de la minera Majestic Silver. Ellos en, en un territorio que no es un territorio digamos, de uso sino un territorio ancestral ellos no fueron ellos no eran dueños del territorio donde se dieron las concesiones mineras pero esas concesiones mineras afectaban su patrimonio, su territorio histórico, ¿no? su territorio de ancestral, es un lugar al que ellos hacen peregrinación. Entonces ellos dijeron, ese territorio se está afectando con las concesiones mineras y presentaron este este recurso. ¿no? El pueblo yaqui contra la contra de independencia, ¿no? ahí vamos a encontrar también el caso del pueblo yaqui que fue despojado de, una, de sus aguas, ellos tenían un acuerdo con el gobierno de las alocardinas de uso de aguas, de una presa y de un río, y hay una decisión de la Comisión Nacional del Agua de construir un acueducto y con ese acueducto llevar el agua a la ciudad de Hermosillo. ¿no? Después se, se, dio cuenta que, se, no, bueno, se dieron cuenta que esa agua era para hacer explotaciones mineras en el desierto. De hecho, quien hizo, la, quien hizo el acueducto era una empresa que se llamaba así, Exploraciones, Miner, Exploraciones Mineras en el Desierto. Eso llevó a una sentencia, que es una sentencia importante de la Corte, que es la primera en la que se habla del derecho a la consulta ustedes la pueden revisar en la página de la Corte y en donde habla eh, muy claramente pues, de cuáles son todos los mecanismos o todos los principios que una consulta debe cumplir ¿no? eh, esta idea de que las consultas deben ser previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas, con la mirada a llegar a un, a un consenso eh, fue la primera sentencia ¿no? hay otro caso, el caso de la, de la Comunidad de Macapulín, que se pone en la construcción de la presa de Zapotillo. Esta es una presa construida por empresas españolas y mexicanas, en donde también se utilizó el juicio de amparo y es un proyecto que ahorita tiene cinco años para. Es un proyecto de Conagua que ha logrado eh, parar una presa por más de cinco años en, en esta comunidad. ¿no? Están un montón de amparos que presentó el pueblo de Ramarán Murri en contra del proyecto Barranca desde el Cobre este es un caso que también llegó a la Corte y aunque tenía la Corte la oportunidad de hablar de derecho al territorio se fue por el tema de consulta o sea, sí era un tema que tenía que ver con el territorio pero digo bueno, ahí en realidad lo que faltó fue la consulta y entonces mandaron la consulta ¿no? está un caso de de Ñañús en contra de licitación de la autopista si San Miguel de Allende y bueno, ahí, este es como un ejemplo no hay mucho más casos, sobre todo en los últimos años pues está... El caso de la soya transgénica, donde comunidades mayas se opusieron a la, al uso comercial de la soya transgénica en la península de Yucatán. ¿Por qué se opusieron? Pues básicamente porque ellos eh, se dieron cuenta en algún momento que empezó a disminuir la población de abejas. Y haciendo estudios, diciendo, bueno, ¿por qué está disminuyendo la población de abejas en, nuestra, en nuestras comunidades?, sobre todo en el municipio de Hopelchen, pero son varias comunidades de, de Yucatán y de Campeche, se dan cuenta que esa disminución de veces estaba directamente relacionada con la, no solamente las huellas transgénica sino con los químicos que se usan para mantener la huellas transgénica Presentaron un amparo que también llegó a la Corte, en donde, bueno, eh, la Corte, aunque tenía la oportunidad también de hablar de derecho a territorio, del principio precautorio como un principio de derecho ambiental y de. Cómo se puede, de cuáles son las consecuencias de, de, de la muerte de las abejas, simplemente dijo, bueno, si sí, tienen razón, dimos ese permiso sin consultar, hay que consultar a las comunidades mayas eh, por este proyecto. ¿no? Mm, y bueno, hay también los amparos que se presentaron en contra de las, de las empresas eólicas en Cochita, que son también, pues son varios amparos comunidades que se han visto afectadas por la, por la imposición de, de empresas eólicas en la región, pues se han presentado eh, en contra de la de la imposición de estas, de estas empresas, sobre todo porque se hacen con falta de información, engañando a las comunidades como, con mucha eh, mentira hacia los pueblos, no se les da la información correcta y pues obviamente se, se amparan. ¿no? Otra de, de las estrategias que se ha usado mucho por esta... Por esta, en algún momento, titularidad de derechos desde lo agrario ha sido el uso del derecho agrario. ¿no? O sea, los juicios agrarios eh, son, se han usado. Estos, los juicios agrarios surgen en el 92, ¿no? Antes del 1992 no teníamos tribunales agrarios. Y todo lo que tenía que ver con las tierras y en, en los ejidos y comunidades se resolvía básicamente como un. Como un eh, recurso administrativo ¿no? era un procedimiento administrativo que se hacía ante el Ejecutivo Federal con la participación en algunas cosas de, del Ejecutivo Estatal eh, en el 92 se crean los tribunales agrarios y esa instancia aunque no era una instancia digamos adecuada para los pueblos indígenas eh, sin embargo los pueblos sí lo usaron ¿no? como una forma de, de demandar la restitución de tierras o demandar eh, o ponerse a ponerse a la construcción de megaproyectos ¿cuáles son pues algunos de los que yo conozco? ¿no? Eh, uno es el caso de la comunidad de Tepoztlán y Contra el Club de Golf que es un caso que inicia en 1999 eh, la comunidad es una comunidad agraria que tiene, bueno Tepoztlán es casi toda una comunidad agraria pero esa comunidad de Tepoztlán tenía sus su títulos y reconocimiento como, como comunidad agraria. En, en, el, en el territorio habían algunas partes de su territorio que se habían adquirido por propiedad por propietarios privados y en ese, en ese, digamos, en ese negocio habían intervenido el gobierno del Estado, los bancos, un fideicomiso, una serie de actores, incluso notarios, ¿no? que habían titulado tierras comunales como, como propiedad privada para los que no son abogados eso es eso es, no es posible hacerse ¿no? la las tierras comunales son tierras que tienen la característica de ser inembargables inal inalienables inembargables imprescriptibles entonces no se pueden vender sin embargo esas, se habían hecho unas especies de ventas y la y esta, este club de gol había, se había apropiado de esas de esas ventas ¿no? de esas de esos terrenos con con de empresas de notarios y se habían eh, titulado como propiedad privada entonces cuando inician los, los juicios agrarios Tepuzlan pues, dice, esas tierras son tierras nuestras, ahí se empieza a construir un club de golf, bueno se pretende construir un club de golf y, y ese club de golf pues es sobre tierras comunales inicia una, una lucha pues una resistencia muy importante en ese entonces en el 99 donde la comunidad dice, nosotros no tenemos un club de golf, es una, es una zona que nosotros como, como, como comunidad más bien la tenemos como reserva queremos que sea un bien eh, comunal, que sea una, lo que se llama en, en derecho agrario, uso común. ¿no? Sin embargo, ahí se había decidido hacer este club de golf. ¿Me queda poco tiempo? ¿Cómo voy? No, está bien. Ah, Ellos inician esa demanda de restitución. Y pues obviamente se demuestra que son tierras comunales y que por lo tanto no puede haber propiedad privada. En el, eso lo demostraron desde el año 99. ¿Cuándo creen ustedes que se ejecutó esa sentencia? Todavía pues no si estaban ya en como un acuerdo gente que no era de, de la comunidad pues lo que querían era hacer su, su club para beneficio de ellos no para donde... Ni, ni era para los de la comunidad sino personal uh -huh. entonces ahorita no creo que les hayan dado resolución Bueno, fue el 99, ¿cuántos años han pasado ahora? 20, ¿no? Bueno, el año pasado... Después de recibir siete sentencias a favor, o sea, siete veces el tribunal, tanto el tribunal unitario agrario como el tribunal superior agrario, ha dicho que son tierras comunales, eso no queda duda. Siete veces, hay siete sentencias unitarias y el tribunal superior. El año pasado, por un mecanismo ahí rarísimo, el caso llegó a la corte. Eh, después de siete sentencias a favor. Y la corte en un principio tuvo una propuesta de, de resolución en donde decía que había que revisar si realmente eran tierras comunales, porque estaban los oficios de exclusión. La comunidad se enteró de este...